Soy os traigo un nuevo vídeo y estamos de nuevo en el proyecto de la bruja de Blair o la de Blair Witcher, ¿vale? Es un juego que, como ya he comentado en varias ocasiones, está basado en la película de la bruja de Blair y si no os acordáis, en el episodio anterior, pues terminamos aquí en la cueva que nos estaban persiguiendo, pues, bombardeos de guerra, encontramos al Chedi muerto y muchas más cosas gente, que seguramente os deje el link para que lo podáis ver si os perdiste el capítulo anterior Así que nada, hemos terminado aquí en la cueva, ¿vale? Que se nos han cerrado la puerta. Vamos a seguir hacia adelante. Y chicos, muchísimas gracias por el apoyo pues que le no estoy dando comentado. al... Uy, no sé si se escucha bien, pues yo no lo estoy escuchando muy... Espérate, voy a intentar subirle un poco el volumen a, al, al PC, para yo poderlo escuchar también, ¿vale? Y eso, gente, que mmm, terminamos aquí en la cueva. Y de verdad que muchísimas gracias por el apoyo que le estáis dando al, al juego. Se nos está cayendo la cueva. No quiero que me venga otro bicho de estos... ¡Uy, ¡Uy, uy, uy! Otro bicho de estos zumbados. Porque me vienen cada dos por tres los bichos zumbados. ¿Vale? ¡No! A ver, a ver, el perro, perro, perro. Buster, Buster, Buster, Buster. Vale, eh, tenemos otra carta de estas de Fabián. Otra luz. Por favor, iluminación, iluminación, gente. Iluminación. ¡Dame luz! Estoy escuchando vos, ¿eh? Me voy a encontrar algo de frente. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué ¡Puta madre! Vale, vale, vale, vale, vale, vale. ¿A la pared? ¿A la pared? ¿Qué, ¿Qué quiere que apunte? Es que no veo nada, no veo nada. ¿Me quiere encender la luz, cabrón? ¿Me quiere encender la luz? Por favor. Vale, de aquí es de donde hemos venido, seguramente, ¿no? Sí, de aquí es de donde he venido. Vale, vale, vale, vale. Eh, ese es el que apaga acá. <ríe> El que acaba de aparecer ahí, por la cara super random, es el policía que nos acabamos de encontrar que está muerto, ¿vale, gente? Eh, lo siento si he chillado un poco, pero me pongo bastante nerviosa cuando se nos acaba la... Ah, no, vale, es por el otro lado, perfecto. Vale, es que me ha confundido la, la mierda de, de la bruja, entonces por el otro lado, por donde tenemos que ir. Otra vez seguramente se me apague la linterna, porque esto seguramente sea como el punto de retorno, ojalá que no. Porque si no me voy a cagar en todo. Vale, estoy un poco tensa, ¿eh? Hostia, gracias, tío. Mierda. ¿A quién...? ¡Ay, ay! Eh! a quién se le ocurre meterse oh, aquí en una cueva? Es que no lo entiendo. Tú verás, S susto. No veo a un carajo otra vez, tío. Vale, baster, baster. ¿Dónde, ¿Dónde se me ha metido el perro, tío? Me estoy bugueando, me estoy bugueando. ¿Esto qué es? Vale, vale, vale, vale. Tengo aquí otra foto. Gente, el juego me está bugueando, ¿eh? Lucas. Y ahí no se ve bien, pero... Y otro, otra persona, digamos, creo yo. El linterna se nos está yendo un poco a la mierda Yo aviso Te escuchan gritos? Vale Estás tú que te metes por ahí de, de esa forma, ¿sabes? Y, sin meter por el lado tú verás, tú verás, tú verás, tú verás ¿Me quieres dejar pasar, por favor? No escucho apenas en los juegos, ¿eh? No sé yo. Por favor, ¿me quieres dejar pasar? ¿Me quieres dejar pasar? ¿Dónde está? ¿Dónde se ha metido el perro, tío? Ahora, ahora, ahora. Es que me, me, me atrapan y no, no puedo como avanzar. ¿Vale? Y por atrás que no hay nada. Estoy en mitad de la. de la cueva. Como ya estáis viendo y. Aquí va a haber otro susto, ¿eh, gente? Basta. Baste. Bullet, Bullet, La bruja me está llamando, me está diciendo por aquí. Yo estoy siguiendo aquí como las tontas, para adelante, como los de Alicante. Y eso, si os está gustando el capítulo... <coughs> darle un like. Vale, me están mandando un mensaje del teléfono. Vamos a responderlo. Eh, vale, menú. No, para atrás. Ahí estaría. El buzón. Tienes un nuevo mensaje de voz. Vale. Juegos, ajustes... Pues no sé cómo escuchar yo el mensaje este de voz. Vale, bueno, ahora, ahora lo escucho, que seguramente sea la bruja diciéndome algo, ¿sabes? Esto de, es como un pasadizo sin, sin sentido Que no sé cómo cojones hemos terminado aquí Porque empezamos a correr ahí por la cara Y yo espero que no me venga un bicho de estos que le tengo que apuntar con la linterna Porque si no, como me quedo sin linterna, que es infinita, ¿eh, gente? Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, Me estoy volviendo uy, uy, uy, pues si no os acordáis tengo como problemas mentales After en el juego, else. en la vida real no, what por favor the Vale <laughs> you a eh, pues... You took out your gun, you told them to stop The kid reached for something Was it a weapon? No And then what? No, you know what happened This is online Adam Shannon, Peter's brother I don't know what I was thinking yo era la última persona que hubiera querido ver. Por todo lo que sabía, podría ...puedo haber rompido por vida. Y todavía... ...casa que era algo que tenía que hacer. Tienes que... no podía. Esto supongo que serán los recuerdos de la guerra que tuve ...cuando estuve luchando y por eso se me crean como Flava, ¿vale? acaba de aparecer ahí creo que es Ellis pero como estos son screenshots de estos que te aparecen ahí por la cara no me dan susto vale, otra vez apareció el perro, oh, menos más y creo que ya no estamos dentro de la muerte. perfecto, estamos en el bosque otra vez de nuevo que hemos salido seguramente, no sé, estaríamos dando vuelta por aquí por el bosque, todo zumbado a ver, mi amiga la linterna, ¿dónde está? Aquí. Vale, perfecto. Perro, ven para acá. Bastia. ¿Y ¿El perro quiere algo? No, no. Esto, gente, creo que es un campamento. Si sí, tiene pinta. Otro tótem. Los tótems, estos son Símbolos Vale, ¿qué estaba hablando? son como símbolos que va dejando la bruja o el que sea porque, mira, aquí tenemos otra cinta vale eh, la vamos a ver yo creo que el que, el que está provocando todo esto es el, el tío este que está tumbado, ¿eh? Vale, tenemos que seguramente devolver eh, la tierra, o sea, la piedra, creo que es esta, y devolverla hacia atrás. Vale. Espérate, antes de hacer nada más, voy a echarle un vistazo mismo. hacia el campamento, ¿vale? Vale, esto es... Uy, espérate, esto sí que lo voy a destruir. Vale. Marius. Ya hemos encontrado varias de estas, varias fotos de Marius, me parece Y creo que por aquí... Ah, mira, aquí tengo otra más Y esto es como un perro... <coughs> el hombre cuerno, que será el hombre este que hemos encontrado Así que la... me hace falta la cámara A ver, la cámara Nosotros creo que también podemos grabar, ¿eh? <coughs> Lo siento si hoy tengo un poco la voz tomada. A ver. Eh, a ver. Eh, ¿Dónde estaba para ver la cinta? Aquí. Luego, amigo. Entiérralo. Vale, vamos a verla y vamos a, da, a rebobinar la cinta. No me ha hecho nada Es que tiene pinta de que esta Esta piedra Pero no estoy segura Vale, se me está haciendo de noche ¿eh? no, no me gusta cuando se me está haciendo de noche Ahí, Buster, busca Oh, espérate, creo que tengo que Tengo que rebobinar un poco más, me parece Espérate, esto no Entierro. Vale, ya hemos encontrado unas pocas de cinta Vamos a rebobinar un poco más A ver qué es lo que quiere que hagamos Y a ver si encuentro... Uy, espérate, esto no ¿La pala estará por aquí? Es que muchas veces cuando rebobinamos Pues encontramos cositas Pero no tiene mucha pinta, ¿verdad? Vamos a decirle al perro Que nos busque Y a ver hacia dónde quiere ir. Vamos a ponernos la linterna. Y por aquí no tiene pinta de... No sé, creo que quiere que vayamos hacia esta zona, el perro. No te me pierdas, eh ¿Dónde está el perrete? A ver. Chicos, busca. <risa> busca. Supongo que quiere que vayamos hacia esta zona, ¿eh? Creo que aquí hay algo He visto aquí un, una luz Y esto tiene pinta de ser Una vela, ¿no? A ver ¿Qué pone? Eh... Partner Arlong no, no, es Partner <risa> yeah, yeah, Arlong esto es como un, una identificación de, de la guerra, ¿no? Vale, vamos a seguir hacia aquí que creo que el perro es que, que quiere que vayamos hacia aquí. Y esto es nada, ¿no? Una rama. A ver, chicos, no te me pierdas, ¿eh? Venga, busca encontrado nada bueno vamos a seguir hacia adelante a ver si encontramos algo en las ramas de los árboles como ya sabéis pues tenemos siempre como los totem estos que tenemos que romper y creo que es por aquí ¿eh? porque el perro no se me está quejando allí creo que tengo algo a ver, quiero bajar por esta zona ¿No puedo bajar o qué? Ah, por aquí, por aquí, por aquí Que iba yo por mitad del campo Esto ya sabéis, ¿vale? Esto es una liada pura y dura Porque aquí vamos encontrando lo que nos da la gana Tenemos muchas opciones de finales A ver, si, a ver qué nos sale El final que... Espero que sea el bueno Porque hay finales malos también Vale eh, miedo de, de olvidar a las criaturas Por Tom Jim Mi padre, eh, vale Ese era el leñador Cuando era niño solía llevarme Al aserradero del bosque de Blar Hill. Eh, allí me encontraba la historia Sobre monstruo y la bruja He vuelto al lugar eh, Casi después de 40 años, vale Esto es como un poco Lo que eh, De una persona que estaba por aquí Y ha vuelto después de un montón de tiempo Esto tengo aquí más cositas No, ¿verdad? Creo que hemos vuelto al campamento de antes O no sé si esto es otro campamento Porque como ya sabéis que es un, una aliada, Sí, hemos vuelto al mismo campamento Perfecto Y yo supongo que esta, esta es la piedra, ¿no? O, o no es la piedra ¿Qué tiene ahí como símbolo dibujado? Vale, el perro viene conmigo, perfecto. Lo importante es que el perro venga con vosotros, porque si no, va hacer. Vienes conmigo, vale. Aquí que tengo, esto es una cuerda. Puedo hacer algo con la cuerda. A ver, chicos, busca. pero la verdad que, que le han hecho un modelado que da bastante grima, eh Venga, busca ¿Quieres buscar? ¿O no quieres buscar? Se nos está haciendo de noche, eh Y lo que estoy mayormente explorando un poco la zona Porque ya habéis visto antes en la cinta que había un hombre eh, enterrando algo, ¿vale? Entonces tenemos que buscar esa zona Por eso estoy dando un poco de vueltas por aquí A ver si, si la encuentro, ¿vale? Pero creo que hemos eh, terminado otra vez en el mismo campamento Voy a echar un vistazo aquí arriba Que es lo que me falta, creo yo Porque el resto ya lo hemos explorado Vale, de aquí nada Y aquí efectivamente está la tumba Vale, por aquí nada, ¿verdad? parece antigua Vamos chicos, no te... A ver, ¿tú qué has encontrado aquí? ¿Esto qué es? La empresa de madera, ok no he visto este logo antes. Esa es donde el lanzamiento está pasando. Esa es Tal vez Quizás finalmente obtenemos algunas respuestas. ¿Enseñar? Venga, vamos a enseñárselo. Toma un buen bullet. Es importante. ¡Ata boi! ¡Ata boi! ¡Ata boi! Y aquí tenemos otra vela O creo que es la de antes Vale, es que Vale Supongo El perro está un poco zumbado Ah, vale, no, espérate ¿La pala? ¿Qué buscas, chicos? ¿Hay algo más por aquí? pero qué pasa? ¿Está zumbado perdido, o perdido? ¿O qué? Si aquí ya, ya hemos encontrado esto antes Ah, vale, vale, vale. vale. ¿Se va hacia esta zona? Vale, vale, vale. Y esto es otra parte nueva, ¿eh? Esto creo que no estaba antes. Uy, me parece que vamos a tener que correr otra vez. Para coger el walkie. Ok. ¿Qué? ¿Quién es esto? Está por aquí el perro y creo que, que nos quiere enseñar algo. Aquí. Vale. Esto es también. otra placa identificativa. El wolf. Vale. Siempre. Ok. Pues tenemos otra placa. ¿eh? Estamos teniendo visiones de cuando la guerra, si no os acordáis. Esto es lo que nos hace ver la bruja. Eh, el trastorno que tenemos. Allí tenemos algo, algo de nuevo. Vamos a coger el Walkie? No, el teléfono Ahí. No me gusta tirar por aquí por mitad de la hoja, ¿eh? Porque tiene pinta de que me va a coger alguien las piernas por debajo Y sí, perrete, que ya voy Eh, Todo esto es imaginación nuestra, ¿eh? ¿Esto qué? Otro tote. Baste, ¿por dónde tenemos que ir? ¿Por, ¿por dónde, por dónde, por dónde? Hostia, hostia, ¿estáis viendo? ¿Estáis viendo que los, los árboles son malos, no? Viendo que los árboles son malos, ¿no? Nos viene, nos viene, nos viene, nos viene. No, no, no, no. Vale, vale, vale. Vamos a tirar por aquí, por esta zona. Eh, ¿por dónde tengo que ir, perro? Veis, veis, veis, veis, veis, veis, veis, veis, veis. Ve, ve. Ay. Estamos está rodeados, ¿eh? ¿eh? Vale, ¿el perro dónde leche está? Ir por aquí Vale, vale, vale, vale Y el perro está hacia allí Ok Hay que tener cuidado Porque estos son nuevos bichos ¿eh? Vale, el perro lo tenemos allí Ok eh... El suelo es lava ¿eh? Vale Tenemos ahí A uno Allí, ¿eh? Es que no, no quiero cruzar hacia, hacia la zona. Ahora, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre. Corre, corre, corre, corre. corre. Vale, vale, vale, vale, ¿Cómo llegaba llegado? Eh? Baster, perdón, perdón ahora. Hacia allí, vale. Hay que tener mucho cuidado, gente, Ahora. Ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, Corre, corre, corre, corre. Vale Estoy, me estoy estresando, eh. Me estoy... <risa> Ay, Dios mío. Ah, creo que ahora hacia aquí. Sí. No tenemos hojas de estas raras. Vamos. Uy, espera. Vamos ahora corriendo. Corre, corre, corre, corre, corre, corre. Una bomba. Vale. Vamos corriendo. Vamos corriendo. Corre, corre, corre. Y tengo otra, otra mierda extra, ¿no? Corre, corre, corre, corre, corre Corre Vale Y eh, no sé hacia dónde tengo que ir ahora Hacia allí, hacia allí Venga, vale Vamos, vamos Vamos, corre Me ha pillado, me ha pillado, me ha pillado Me ha pillado, me ha pillado, me ha pillado el bicho Me ha pillado el bicho Estoy poniendo muy tensa con el juego al principio, pues verdad que no estaba dando tanto miedo. Pero ahora. Eh... Venga, vamos corriendo. Vamos. Nos vamos moviendo hacia los lados como si fuéramos eh, en estrategia. ¿Vale? Y así tienes menos posibilidades. De... O oh, yo creo que tienes menos posibilidad de que te atrapen, ¿vale? Nos están disparando, ¿eh? Hay que, hay que correr los, los monos. ¿Hay que. <risa> ¡Mierda, mierda, mierda! El bicho, el bicho, el bicho. Vale, vale, vale, vale, vale. ¿Dónde está? ¿Dónde está? El cabrón azul? Vale, vale, vale, vale, Va, vale. Estoy volviendo a dos Baster. baster, baster, baster, Conmigo, conmigo, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Ven aquí, perro del demonio. Corre, corre, corre. corre. Esto es como una visión, creo yo. Esto no es la realidad ahora mismo. Recuerdos de Vietnam Por aquí creo que no es ¿eh? No, es que no tengo, no tengo nada, ¿eh? Vale, por esta zona no puedo ir. Creo que tengo que seguir avanzando hacia. hacia el fuego. Lo siento si se ve un poco mal. El perro no lo tengo ahora mismo. Me estoy volviendo tarumba del todo. ¡Ay, ay, ay! Eh, me muero me da una me está dando un ataque vale. el perro el perro se va a cada dos por tres ¿Es, es malo pero bueno después ahora, ahora lo vamos a acariciar imaginar, hubo... para tener más vínculo con él Uh, okay. Vamos a acariciarlo. Que tenemos la opción y le vamos a dar una galletita. Perro, ven. ¿Qué Vale, no me he dado la, la opción, creo yo, de, de coger. Vamos a acariciarlo. Sí, yeah, porque esto fortalece la, la amistad con el perro, ¿vale? Tenéis que estar muy coordinados con el perro, aunque algunas veces se nos vaya el cabronazo. Y nos dan las la visiones estas. Mi corazón está parpitando. Vale, eh, por favor, linterna. ¿Esto qué es? Nada, una ramita, ¿no? Aster, eh, a ver, chiquillo, busca Vale, eh, creo que tengo que seguir hacia aquí A ver hacia dónde me marca ahora Sí, porque esta zona parece que está como muy cerrada Así que vamos a seguir hacia aquí Vamos a seguir un poquito más Vale, pero el, el episodio yo creo que lo vamos a ir dejando ya Bueno, espérate Vamos a, a, al, al sitio este que he encontrado Estos son como campamentos de guerra, ¿eh? Ahora otra vez estamos de nuevo en la realidad Y efectivamente hay más bichos de estos... Son nuevos enemigos que tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Baster, ¿dónde estás? Baster, ¿qué has encontrado? A ver, dame Baster Vale Eh... Primisan. Pues es otro, otra de estas que hemos encontrado, ¿vale? Otra imagen. Y bueno, eh, chicos, yo creo que en este punto lo vamos a dejar, que llevamos ya media horita, ¿vale? Vamos a hacer los episodios un poco más cortos, más que nada por vosotros. Y nada, chicos, de verdad, espero que os haya gustado los sustos que me he llevado hoy con el juego. Eh, que lo hayáis disfrutado mucho y hasta el próximo episodio. Chao, chao.